Hey, yeah. Hagan sus apuestas Yo le voy a las de Diamante hey. La mira es un juego, el destino siempre apuesta doblonadas nada en la mesa, el planeta un casino Desde luego es divertido, entre tantas ciertas Un castigo a tu juego, al de perder sin invicto llego el astro, ajá, llegó el astro Puesto que entre tantos destaco Dibujo mi trazo a mano alzada Y ellos a puro calco Recalco, estás escuchando al astronauta Despegando hasta lo más alto Los de abajo de hace rato me perdieron el rastro Dirigido a las piedras en mi camino Igual que rasquillo por el piso los arrastro Has pesado contra la catástrofe Te ha dejado daños en el catástrofe La que te será en vano frenar tus dedos, aunque en esto seas manco Atros alineados a mi favor conspirando astrólogos dijeron que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 la manga, ni por arte de magia, solo estrategia, que ya quedaste, ver tu cara de poker face, desfigurarse, buscabas escala real pero no te salió ineficaz, has tomado una mala decisión, mismo en medio de un incendio, has querido escapar por el ascensor, como has notado, como has notado, amarrado en mi establo, has quedado sin opción, te traje alfalfa, remojala con agua, relaja la garganta y te la tragas de un tirón, soy el as, el capas, las capas locuas, veras, perpicas, audaz. Rapas, mordas, tenas, vivas, voraz, hagas y tú cuad Detrás de un antifaz, al fugaz, acá no hay paz. La vida es un juego, el destino siempre apuesta Doblonadas en la mesa, el planeta un casino. Desde luego es divertido, entre tanto acierta. Un castigo a tu ego al ver perder tu invicto. La vida es un juego, el destino siempre apuesta Doblonada nada en la mesa, el planeta un casino Desde luego es divertido entre tantas ciertas Un castigo a tu ego al ver perder tu invicto. Asistentes hacia sienten, van a su asiento asignado Asimiles mis versos, ascendiendo a nivel alto Arranqué las rangeras, ya estoy posicionado El as de diamante más bajo no es mi rango Pensaste impresionarme pero no resultará tus labios en trampas y en tu lógica falaz tu punto de vista no es igual para los demás no me traigas contexto yo siendo asexual así yo, así es mi show, así mismo soy así míralo, así nada estoy Hacen la revelación, la estrella principal actor levántame el telón y tú detrás del reflector brilla, tus rimas combinan en la melodía